Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya nos encontramos aquí desde nuestro programa de Conciencia Tech, como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, siempre con temas que, bueno, pues desde nuestro punto de vista creemos que son interesantes e importantes para desarrollar a lo largo de esta hora, como siempre, a través de Tráfico 109, la estación del TEC de Monterrey, en Puebla, y también a través de la página de Conciencia TEC, eh, como siempre, saludándolos desde, en, en este caso, yo desde casa, Andrés, este, por allá en, en los estudios ya del campus, y con nuestro invitado el día de hoy, que bueno, pues sin duda alguna, nos trae un tema muy interesante. Nuestro invitado es Armando Verdín Hernández, que es profesor de Cátedra del Tecnológico de Monterrey. También trabaja en el área de Tech Service. Eh, estuvo con nosotros cerca de 11 años y ahora estamos muy contentos de, de, de hablar de él, porque aparte de todo es coach y aparte de coach es apasionado de la docencia y hoy emprende un nuevo... Camino dentro de la organización como mentor de profesional en Milenio a partir del día de hoy. Así es que estamos muy contentos de recibirte y de platicar contigo acerca de este tema tan apasionante que es la marca personal. Hola Armando, ¿cómo estás? David, ¿cómo estás? A todo tu público, eh, muchas gracias por recibirnos. Eh, muy contento, muy feliz de estar contigo eh, participando. Vamos a hablar de marca profesional marca, o marca personal, lo que es personal branding, que es un, es un término que, que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años, ¿no? Que es algo muy importante y que debemos de ser muy conscientes de esto, ¿no? Para que tú, como estudiante o como colaborador, ¿cómo te vendes hacia tu, a tu empresa, no? O a, o a tus públicos, ¿a dónde quieres llegar? Oye... ¿Qué tan importante es el manejo de este tipo de, de, de concepto, del personal branding? desde la, Yo lo visualizo desde, por ejemplo, luego le damos a chavos de prepa este, clases, ¿no? Este, y entiendo que se preocupan por ello desde el punto de vista de sus redes sociales hoy, ¿no? Que el Insta, que el... El TikTok, este tipo de cosas, y desde ahí procuran un desarrollo de marca personal, pero bueno, este es basado en likes y en cuestiones de este tipo, ¿no? A, hacia yo lo veo orientado y es un punto de vista mío, hacia popularidad, o que lo pertenencia, ¿verdad?, hacia algo. Pero ¿cómo? Y ya voy a entrar de, de lleno así y, y fuerte, o sea, ¿cómo? hacer que el chavo le caiga el 20 de ir generando una marca personal, pero que le dé un, un valor agregado, ¿verdad?, a él como persona. Perfecto. Sí, David, mira, a finales de los 90, eh, Tom Peters, conocido como el gurú de los negocios, nos empieza a hablar en un artículo en una revista de Fats Company sobre la marca profesional o sobre el personal branding. Y ahí nos comenta él en el artículo que todos como tal somos una marca. Las empresas destinan mucho aparte de su presupuesto de, de, de mercadotecnia para posicionar un artículo, ¿no? Y entonces inyectan mucha comunicación y para que sea visible para todo nuestro público. En el caso de personal branding a nivel personal, es importante que tú estés consciente que como marca lo que tú transmitas a las personas es cómo te van a percibir es decir, si tú es, es lo que le comento mucho a mis, a mis alumnos si tú desde, desde el entorno eh, escolar eres flojo llegas tarde eh, tienes malas calificaciones eres burlón eres grosero, eso, eso es tu marca es lo que tú estás proyectando no entonces les pongo también el, el, el ejemplo aparte, o sea si tú eres puntual, si te gusta trabajar en equipo, si eres una persona que te gusta diferenciarte del resto de los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que tú estás proyectando y lo que tú estás vendiendo. Entonces, lo principal y fundamental siempre es ser consciente de cómo te perciben las demás personas, ¿no? Yo, yo a mis alumnos les decía, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es, si tienes la posibilidad de hacer un, un, un test de personalidad, porque todos los chicos son diferentes, ¿no? Entonces no podemos igualarlos a todos. O sea, lo principal es, primero, valida qué personalidad tienes. Y hay, hay una, hay, en, en internet hay, hay muchos test que son muy rápidos y son gratis, en donde te dicen, ¿sabes qué? Pues, tu tipo de personalidad es tal. ¿Ok? Entonces lo principal es, ¿qué tipo de personalidad tienes? Otro eh, punto importante es cómo son tus relaciones interpersonales, ¿no? Yo a mis chicos les digo siempre, ¿sabes qué? Hay un, hay un ejercicio que es muy sencillo y muy fácil. Chequen los chicos a ustedes la ventana de Yohari. Es decir, de los cuatro cuadrantes, ¿cómo es tu área libre, tu área ciega, tu área oculta y tu área desconocida, ¿no? Es decir, si el día de mañana conoces a alguien, ¿cómo te está percibiendo? es lo que le digo a mis chicos, o sea, si a ti, un ejemplo, si te gusta una chica o si te gusta un chico, y si tú te acercas con él, tus amigos van a percibir si llegas tímido, si estás tatamudeando, si llegaste todo sudoroso, entonces todo eso a veces las personas no son conscientes, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios te ayuda a ti para validar cómo son tus relaciones personales. Y una vez que eres consciente de esto, de preferencia busca hacer un análisis FODA. Es decir, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus amenazas? ¿No? Tus, tus, tus puntos débiles. Y siendo consciente de, de esto, tú puedes generar una estrategia. Esto de personal branding, realmente hay tres puntos claves que son fundamentales. Lo primero sería hacer una autoevaluación. Es decir, ok, al día de hoy, ¿cómo me expreso? ¿Cuáles son mis medios de comunicación? no. Si yo quiero ser una marca profesional y si, un ejemplo, hay mil eh, ingenieros en, en diseño automotriz y si las empresas están buscando dentro de tu red de networking al candidato ideal, pues tú tienes que sobresalir, ¿no? O sea, si tu competencia son 100,000 alumnos o egresados, pues tú tienes que sobresalir de ellos, ¿no? Entonces, es fundamental primero hacer un auto, autoconocimiento. Y ya que estás consciente de esto, genera una estrategia. Y ahorita vamos a ir checando cómo vamos a generar esa estrategia. Y cuando ya tengas tu estrategia, lo principal es cómo te están visualizando. Es decir, en qué medios estás saliendo si tienes alguna red de networking, si utilizas plataforma, pa, plataformas profesionales, porque ahorita muchos chicos hacen uso del Facebook, del Instagram, de TikTok, y, lo, y le decía yo a mis alumnos, sean conscientes chicos de lo que publican, porque una vez que tú subes contenido a tu, a tu nube, ya está complicado que la bajes, ¿no? Entonces, si sales echándote la copa, si sales echando relajo, sé muy consciente que eso puede afectar, cómo te están percibiendo tu imagen profesional, ¿no? Y ya una vez que, que tengas esa estrategia y visualizas, ponte metas, es decir, a corto, mediano, y largo plazo, para que tú vayas validando estos resultados y vayas modificando tu estrategia. Si algo no te está funcionando, velo cambiando para que realmente te visualicen de la manera correcta. Así es, David. Qué, qué, qué interesante esto, esta parte, y voy, a, voy a, a retomar algunos puntos porque creo que son eh, relevantes eh, en este sentido, ¿no? Y, y particularmente eh, esta parte de, de, de la personalidad, como tú mismo lo dices, hay test rápidos, inclusive, por ejemplo, hay algunos que, como eh, esta parte del eneagrama, donde ves tu eneatipo y del tipo de personalidad que puedes tener, es una forma de verlo, ¿no? Otra cuestión que me pareció muy interesante es esto de eh, cómo te perciben los demás, al final de cuentas, eh, y cómo te percibes tú también, porque hay cosas que no ves como lo dices. Eh, me viene a la mente, eh, normalmente cuando estamos en eventos de, de, de apertura de puertas de, la, de, de cualquier universidad o de cualquier institución educativa, de repente llegan chicos con eh, mucho interés y con un talento enorme, tanto en, académicamente, porque... Dirán, el promedio no habla, pero para la parte de preparación y para la parte de oportunidades educativas, pues es lo que más habla de ti, ¿no? A partir de ello, pues generas un prestigio, como dices tú, y un posicionamiento de marca, como, como lo estás hablando. Entonces, me vino a la mente que me ha tocado a lo largo de todos estos años, chavos que llegan con este promediazo eh, de 98, 99, 97, que vienen de una escuela pública probablemente, y que son atletas o que son miembros de un representativo cultural y ellos mismos no se dan cuenta de todo lo que tienen como marca personal y les da miedo aplicar hacia alguna oportunidad eh, de beca académica o de beca extraacadémica porque no visualizan todos esos logros o esos grandes eh, talentos que tienen, ¿no? Entonces, realmente creo que esto es fundamental. Sí, sí, sí, David. Mira, y yo les digo a los chicos, ¿sabes qué? No te puedes comparar con los demás. Cada, cada persona es, es única. O sea, y si hablamos del coaching, ahí nos dicen que el, el, el coaching siempre tiene una mirada diferente, o sea, él, él tiene que ser consciente de esto, ¿no? Entonces, es importante saber qué tipo de personalidad tienes, porque no es lo mismo ser extrovertido que introvertido, o de, o de ser analítico, o de, de, de dejarte de llevar por tu intuición, o, o juzgar, o, o realmente es importante y fundamental primero validar qué personalidad tienes. Y, y, y como te digo, es importante si tú el día de mañana tienes esas aspiraciones para conseguir la beca o para conseguir eh, algún apoyo educativo o para irte al extranjero de intercambio, pues es importante que te hagas consciente de esto y que sobresalgas. Yo les digo mucho a los chicos, busca un diferenciador, algo que te haga único con los demás, ¿no? Y aquí es importante, un ejemplo, y les digo mucho a los chicos, en, en semestres pasados yo tenía una chica que estudiaba negocios, y me decía, oye, profe, está bien que, mira, yo estoy armando un catálogo. Tengo una página web y estoy vendiendo mis productos de esta manera. Y también, ¿sabes qué? Me interesa crear un grupo, un, un canal en YouTube sobre maquillaje. Y yo le decía, ¿sabes qué? Es importante, o sea, porque eso te va a dar proyección. Y si el día de mañana buscan a una chica de negocios, que tenga ese empuje, que sea eh, emprendedora, pues tú vas a sobresalir de los demás, ¿no? Porque, un ejemplo, aquí les pongo un, un dato. De acuerdo al último censo de población y vivienda, en 2020, nos dice que en los mexicanos somos más o menos 126 millones, un, un poquito más de 126 millones. De esos 126 millones... 51% son hombres y el 49% son mujeres, y solamente el 21% están estudiando eh, estudios superiores. Entonces, valida que esos 24.5 millones de mexicanos están compitiendo contigo y tú tienes que sobresalir de los demás, ¿no? Entonces, por eso es importante, siempre les digo a los chicos... Busca ese diferenciador, ve trabajando, no te desesperes. Lo principal es ser consciente que a partir de hoy soy una marca y cómo lo voy a proyectar, cómo me voy a vender. Si has cometido errores, un ejemplo, si llegas tarde, si eres impuntual, si eres un poquito flojo, eso, trabajalo, Son tus áreas de oportunidad. Siendo consciente de ellos vas a poder hacer una estrategia y sobre esa estrategia vas a tener mejores resultados y esa proyección va a ser más positiva, porque no veamos la marca profesional solamente como una apariencia, o sea, es decir, cómo me visto, cómo es mi, mi, mi fisonomía, no, tu marca profesional va más allá, son tus valores, son todos tus conocimientos que has adquirido a lo largo de desde el kinder, primaria, secundaria, prepa, uni, son todas las competencias que has ido adquiriendo aquí aquí en el TEC y también fuera del TEC, que al día de mañana cuando salgas al mundo laboral es cómo te vas a defender, ¿no? Entonces, eso de marca profesional es tu sonrisa, eh, tiene que también ver cómo es eh, tu, lo que tú denotas, tú, tú, tú despides tu olor corporal, todo, todo, es, es un conjunto del todo. Y una vez que eres consciente de esto, pues puedes proyectar lo que estás buscando. No. Qué interesante esta parte de ir con esta herramienta que nos mencionaste también del FODA, ir viendo esas áreas de oportunidad y esas debilidades. Yo siempre, eh, desde muy chicos a los chavos, pues sabemos que llevamos la parte de la dirección de la carrera, pero también pues damos clases en profesional desde el inicio hasta el final, ¿no? Y siempre les digo desde el inicio, este... Cuiden su reputación estudiantil, que es o sea, hablar un poco de esa parte de la marca personal. Pero no sé si les ha pasado. Les, y luego les menciono en semestres eh, después que hay eh, de repente los profesores dicen hagan equipos libremente y siempre se quedan dos o tres por ahí que nadie los quiere elegir sí. y este y de repente les digo bueno el chiste es generar la conciencia y preguntarte ¿por qué no me quieren elegir? no es tanto, claro. eh, bueno, ya el historial lo tengo, ya hice un cierto historial y pues tengo una reputación que como yo no soy capaz de cambiarla, sí me doy si sí me, me la dan otros a mí, es decir, algo importante que quiero tomar aquí, si tú no trabajas en, en tu marca personal, alguien más te va a catalogar con una marca de acuerdo a un juicio o una opinión que tiene, como lo dijiste tú Armando, y entonces les digo lo importante es que te des cuenta, ah, no me están escogiendo porque llego tarde, porque no coopero, porque no colaboro. Ah, ¿qué requiero hacer para cambiar, empezar a cambiar esas cosas y de repente pues ya poder participar e incluirme? Pero es darte cuenta de no seguir con la misma bandera, porque pues, si no, no voy a trabajar esas áreas de oportunidad. Creo que eso es fundamental de lo que estás mencionando. Y que es un camino a recorrer. Hay veces que llevan un proceso de madurez, los chicos también, y les cuesta más trabajo o menos trabajo. Hay otros que se empiezan a diferenciar desde el primer momento, ¿no? Hay otros que no, en, en, les cuesta arrancar, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero eh, poco a poco, si lo van cultivando, como dices tú, tienen que encontrar esos diferenciadores. Porque de lo contrario, vamos a llegar frustrados al momento de la culminación de esta etapa, de por ejemplo, de un estudio superior. ¿Por qué? Porque vamos a tardar un montón y de repente hago y hago y hago entrevistas de, eh, laborales y en ninguna me quedo. Y empiezo, entonces me empiezo a frustrar. ¿Y cómo trabajo esa frustración? Sí. ¿Cómo es que trabajé mi marca personal? Porque a lo mejor ni la trabajé, ¿no? Sí, mira, aquí puntos importantes y errores que cometes al hacer tu marca personal, ¿no? Lo primero, no diferenciarte. O sea, a veces quieres imitar a, al compañero, la compañera, siempre busca ese diferenciador, o sea que, te sea, que te sea un punto auténtico, que sería el segundo paso, sé auténtico, no imites a nadie, todos tenemos una esencia, ¿no? Otro punto importante, siempre busca actualizarte, o sea, aquí punto importante es no ser conformista, o sea, si tú al, al día de mañana terminas una licenciatura, Busca un posgrado, busca alguna certificación, algún diplomado. Esta, esto de programas internacionales cuenta mucho. Toda esa experiencia es muy enriquecedora, ¿no? Entonces, es, es algo que te va a ayudar. Y les digo mucho a los chicos, no te conformes con lo que tienes. Busca algo más, ¿no? Eso puede ser también un punto importante. Siempre sobresalir. Y algo que también hay que tener mucho cuidado es qué imagen estoy proyectando con los demás. Si el día de mañana quieres ser emprendedor o si el día de mañana quieres eh, prestar tus servicios en alguna empresa que a ti te guste, tienes que tener tu imagen, tiene que ir acorde a lo que tú estás buscando. Un ejemplo, si quieres ser gerente, si quieres ser director de una gran empresa, tu imagen va a proyectar mucho de ti. Entonces ser muy consciente de esto y son puntos claves para no cometer ese error. Y si, y si ya los cometiste, no pasa nada. Hay que ser conscientes y hay que ir trabajando y puliendo las cosas. Un ejemplo, yo le decía a un chico que recuerdo que era de ida y me decía, ¿sabes qué, profe? Mi idea es, me quiero ir al extranjero a trabajar en Audi o quiero quedarme aquí en la planta de Puebla. Entonces yo le decía, bueno, ¿y qué has, cómo has ido trabajando en esto? me dice, ¿sabes qué? Pues me falla el alemán. Entonces yo le decía, oye, pues es, es vital, que es, es, es indispensable que tú hables ese idioma, ¿no? O sea, el inglés, el alemán, también ahorita el chino, el chino mandarino, que son eh, idiomas que van a repercutir en tu vida profesional. Si tú eres consciente que no cuentas con este idioma, eh, puedes generar una estrategia, ok, busca algún, algún curso o alguna certificadora que el día de mañana cuando salgas a la, tu vida profesional digas, ¿sabes qué? Pues ya cuento con el idioma, ¿no? Busca eso eso que está buscando la empresa y todo lo que te haga falta empieza a trabajar en ello, ¿no? Esos pun son puntos importantes que les digo mucho a los chicos y que es, es, es lo principal es estar consciente, ¿no? O sea, al día de hoy, ¿cómo estoy? ¿Qué tengo que ir trabajando? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Y al final voy a tener ese resultado que estoy buscando. Y esto, eh, vengo a, a esta parte, de de repente, cuando llegamos, o sea, saltamos de esta etapa académica de preparatoria profesional, donde elegimos una carrera, por gustos, por aficiones, por cuestiones de cada quien, llegó el momento en el que no vislumbramos la etapa de eh, trabajo dentro de la universidad, pensamos solamente que van a ser cinco años para poder salir, trabajar, estudiar un posgrado... Este eh, emprender, pero hay un camino por recorrer para prepararse, como lo estás diciendo. O sea, no puedo pensar en entrar a Audi como tú dices, si no manejo el inglés o el alemán y algún otro idioma, porque te va a dar una ventaja competitiva, ¿no? Al final de cuentas, eh, como yo les digo, aún el hecho de que solo hables inglés ya des una ventaja competitiva sobre un montón de personas más. Entonces, eh, que no lo hablan sin embargo que tú hables alemán bueno pues ya es otra ventaja competitiva para el rubro en el que te quieres mover por hablando del ramo automotriz en la región pero a lo mejor si hablas ruso si hablas japonés pues será otro diferenciador más ¿no? si a lo mejor luego me dicen es que soy penoso profe pues métete a, a, este, a un curso de stand up de stand -uperos, ¿no? Y se este, te va a quitar eh, esa parte, o empieza a hablar y a conversar con la gente eh, en la calle, en tu, sus compañeros, etcétera. Conoce gente, eh, involúcrate, ¿no? Y vas a empezar a desarrollar esa habilidad. Y la otra cuestión es siempre eh, un cambio de actitud hacia las cosas, ¿no? Siempre un espíritu de aprendiz para poder ir <coughs> proyectando cosas e ir preparando este, esta marca personal. Desde... Otro aspecto que luego no ve eh, no es, no sé si es que no eh, lo trabajamos a veces nosotros como papás, y voy a alzar la mano, <risa> o, eh, o no lo trabajamos tampoco mucho en la escuela, y es esta parte del reconocer los logros, de reconocer los logros, que eso yo creo que fortalecería mucho después el poder trabajar esta marca personal, ¿no? Claro, claro. Eh, desde el punto de vista de recursos humanos, lo, quiero, lo pongo así, que tú cuando prestas tus servicios a una empresa, lo haces por una remuneración económica, ¿no? Claro, pero mucho es, es vital que las empresas hagan ese tipo de reconocimientos, ¿no? Que a veces no necesitas algo económico, sino que el que estás haciendo bien tus cosas. Que, que lo expongan con los equipos de trabajo, eso es fundamental. Es una labor que tiene que hacer recursos humanos, la gestión de talento, que es decir, buscas al mejor, al, al, al mejor equipo, a los mejores candidatos, y una vez que tienes a los mejores candidatos, los vas a ir desarrollando, los vas a capacitar, les vas a brindar todas las herramientas, los vas a reconocer, y eso que va a crear que la persona sienta la camiseta, ese arraigo a la empresa, ¿no? Y una vez que tienes ese arraigo, los vas a retener, pero no solamente con lo económico, sino con los reconocimientos, con las oportunidades, si es que hay algún plan de carrera, ¿no? O algún plan de sucesión, que el día de mañana, un ejemplo, ¿sabes qué, David? Tú como profesor, como director de carrera, hay cinco posiciones arriba que si se va alguno de estos... ...tú puedes ocupar esta posición, eso hace que la persona se quiera quedar en tu empresa, ¿no? Y en el caso de los chicos, todo eso deben de trabajarlo para que el día de mañana... ...si tu meta, un ejemplo, es llegar a Audi, ok, vas a llegar con todas esas herramientas... ...y la empresa se va a dedicar a desarrollarte, y una vez que te va a desarrollar no te va a dejar ir... ...porque esa es la fuga de talentos que las empresas no quieren... Por eso se crea el networking, es decir, y las plataformas profesionales. Yo, si tienes interés en mi empresa, tus amigos se vuelven mis amigos y yo te retengo de esa forma, ¿no? Lo que antes costaba a nuestros papás, el que se iban a formar y compraban su periódico, iban a ver si había empleo, no, ahorita ya es mucho más fácil, eso es lo que les digo a mis chicos, esto del networking y esto de las redes profesionales ayuda a agilizar eso, ¿no? Y las empresas pues están buscando ese talento, ¿no? Si tú estás estudiando ahorita la prepa y si está, o estás estudiando a nivel profesional, ve sobresaliendo para que esas empresas te vayan buscando y te van a, vayan reconociendo. Y como les digo, no solamente crees redes profesionales, redes sociales, perdón, crea redes profesionales. LinkedIn es la, es, la, es la plataforma más importante para generar negocios, para buscar fuentes de, de, de, de empleo, para capacitarte... Para, para tener esa relación con, con personas o colegas que te pueden ayudar a generar proyectos o a crear buenas oportunidades. Por eso les digo a los chicos, si vas a crear tu marca profesional, expónla dentro de LinkedIn. Porque LinkedIn en 2020 eran 550 millones de usuarios. Al día de hoy ya casi estar arrasando casi a los 700, ¿no? Y, es, y, y algo que es fundamental es que la mitad de la población de, de, de la red de LinkedIn se conecta a diario. Entonces, los reclutadores, pues, buscan ese talento, alguien que vaya sobresaliendo, ¿no? Y no importa que seas de prepa, profesional, lado tienes que sobresalir y te tienes que dar a conocer, porque es fundamental. Si estás si estás consciente de que quieres crear tu marca profesional, Conócete. Y una vez que te vas conociendo, genera esas estrategias y esa visibilidad, ¿no? Creo que esta parte que tomas también sobre marca personal y sobre esta parte de la red profesional, creo que es algo que normalmente los chicos o con los que yo he tocado experiencia toman lo de LinkedIn, pero el problema es que abren el perfil y no lo están alimentando continuamente. Y cuando llegan, por ejemplo, yo a una materia que imparto, que es introducción a la vida profesional, cuando les digo, no, pues es que, a ver, necesito ver tu currículum y necesito ver tu perfil de LinkedIn. No, y profe, ¿para qué el perfil de LinkedIn? <coughs> digo, Pues porque ahí vas a estar alimentando tus áreas de interés. Al final de cuentas, si te gusta, eh, por ejemplo, el, el diseño asistido por computadora, pues yo estaría publicando ahí, cuestiones de diseño asistido por computadora, inclusive proyectos que yo haya hecho sobre eso, participación en alguna semana tech o semestre tech de los que tenemos, alguna certificación sobre esa área, para que vean que voy fortaleciendo esas competencias, ahorita hablamos de esa parte y la otra cuestión importante es dónde ya en, en el último semestre les digo, ¿dónde quieres trabajar? ¿Qué empresas son la, las que te quieres relacionar? No, pues que pues quiero Ford, quiero esto ya tienes contactos ahí o no lo tienes, y eso es a lo que voy con esta parte que hablas tú de eh, el networking profesional no, pues profe, no ya sigues a la empresa en, en LinkedIn no, ah pues es que eso es lo primero que tienes que hacer y es una de por ejemplo, yo es una de las tareas que les dejo. O sea, dentro de tu perfil de LinkedIn vas a empezar a publicar una, una, algo a la, a la semana sobre tus áreas per, eh, profesionales en las que te gustaría desempeñarte. Vas a dar de alta las cinco empresas más importantes para ti donde te gustaría desarrollarte y vas a empezar a dar de alta gente de ahí, que seguramente va a haber exalumnos de tu universidad, en este caso del TEC, ahí. Uh -huh. y por algún lugar vas a encontrar a alguno y le vas a poder escribir a lo mejor vas a encontrar a dos o tres le vas a poder escribir y le vas a poder decir, oye, ¿puedes ser mi mentor eh, para poder eh, ver la posibilidad de darme eh, de ir más allá en un reclutamiento dentro de la empresa? Seguramente días te van a decir no, pero por ahí alguno te va a decir que sí y ese es eh, eh, eso es lo que, por ejemplo, yo trato de hacer, pero si lo pudiéramos hacer antes, creo que el posicionamiento de marca sería mejor para los chicos. Claro, claro. Yo, yo, yo a los alumnos les digo desde el punto de recursos humanos, tu CV es un ente viviente, que lo tienes que ir actualizando constantemente, ¿no? O sea, no puedes dejar tu CV hecho hoy, olvidarte cinco años y decir, ah, por eso que ya tengo mi CV. No, no. Así pasa con la red profesional. Un ejemplo en LinkedIn, si, si tú tienes las aspiraciones de entrar a, a ciertas empresas, pues alimentalo. Ve, ve, ve buscando esas empresas de tu interés, vete relacionando con compañeros del tech o con, o, o con perfiles que sean muy, muy eh, semejantes a los tuyos para que ellos mismos te puedan recomendar el día de mañana, ¿no? Un ejemplo, si llega a salir una vacante y si tú dentro de tu red de networking te conocen, dices, ¿sabes qué? Armando, Armando, ¿sabes qué? Puede eh, ocupar esta posición. Tú como reclutador lo vas a buscar a este candidato y vas a ver lo que ha subido desde, dentro de sus contenidos. Que sean contenidos que, yo les digo mucho a los chicos, imagínate que creas un canal. ¿Qué te gustaría ver a ti? O sea, si yo soy el público espectador, ¿qué me gustaría ver? ¿No? O sea, si yo soy administrador de empresas, administrador público, ¿qué contenido me interesa? Y sobre eso ve subiendo contenido. Yo a los chicos también les digo, ¿sabes qué? Pues abre un canal en YouTube que si el día de mañana buscan a un administrador, dicen ¿sabes qué? Pues tengo el, el, el la, en la mente, se me viene armando, ¿no? Y, y, y les pongo mucho lo que pasa ahorita. Los, los youtubers o, o todos los que crean su contenido, pues al principio no tenían esa audiencia que tienen, ¿no? O sea, los dos tres millones o 10 millones empezaron de a poquito, pero subían contenido de interés, ¿no? Y no se echaron en sus laureles, sino que fueron creando mayor contenido lo, se fueron, eh, lo fueron visualizando más personas y al día de hoy van trabajando con eso, ¿no? Y algo que tienen que hacer es siempre ser innovador. O sea, no llegar al conformismo ah, de que, ah, pues, ¿sabes que ya tengo mis seguidores dos, tres millones? Pues ya, les voy a les voy a dar nomás lo que yo puedo. No, siempre busca eh, ser, es eh, ser retos, ¿no? O sea, ¿sabes que ya me sirvió esto? Pues voy a innovar de esta forma para que jale yo más gente, ¿no? Y que le guste lo que estoy publicando. Por eso es importante, si ya te decidiste abrir tu red profesional, pon contenidos relevantes que llamen la atención y que tú sobresalgas de los demás. Es importante. Y qué bueno que dices esto. Al final de cuentas... Eh... Es algo interesante hablar de esto del de, canal de YouTube, es, es algo que, como tú dices, hay gente que tiene ya millones, pero no empezaron así, como dices, ¿no? yo también tengo un canal de YouTube y ahí lo voy alimentando, y ahí va, o sea, lleva por ahí de apenas voy a llegar a los mil suscriptores y cuestiones de ese tipo, pero el chiste es la constancia, la constancia en estar agregando contenidos, Primero ir viendo también eh, qué contenidos quieres publicar, ¿no? O sea, de repente dices, ah, quiero abarcar muchas cosas, ¿no? Y ya después te vas dando cuenta, bueno, puedo segmentar en estas áreas y puedo trabajar sobre estas áreas y vas volviéndote un poco más profesional en, en el contenido que, que vas subiendo y poco a poco vas a encontrar gente que, que está atraída por lo que tú haces, ¿no? Al final de cuentas, me dice, profe, es que yo soy... A mí me encanta la narración de gamers. Ah, pues... Pues ponte a narrar, es un canal de narración de, de juegos, ¿no? Ajá. Bueno, pues, ¿y qué, qué más tienes que hacer? Ah, pues a lo mejor tomar un curso de locución o de narración deportiva. Ahorita con las facilidades que hay para poderlo hacer, pues lo puedes, este, lo puedes hacer y vas empezando a generar ahí tanto valor como este, este posicionamiento. Y entonces te va a empezar a conocer la gente y ahí tienes otro aspecto de, de, de, de diferenciación, ¿no? Como dices tú, ¿qué hacen los youtubers famosos el día de hoy? Y suben contenido, Este, cada vez va siendo más profesional, pero son muy buenos administradores. ¿A qué me refiero? Dos o tres cápsulas de contenido al, a la semana, le dicen a su público, vamos a hablar, voy a subir cuatro cápsulas a la semana, dos cápsulas a la semana, y ahí está el contenido, o sea, no se ausentan, un mes no hace nada, un mes sí, un mes no, o sea, son constantes. Y como dices tú, cada vez se van involucrando en temas que el mismo público les va pidiendo y van investigando y van desayunando. Entonces, no se duermen en los laureles, ¿no? Al final de cuentas, como tú lo estás diciendo, y creo que eso es algo importante en tus etapas como estudiante de profesional, no dormirte en tus laureles. Yo siempre les digo, yo no quiero ratones de biblioteca, que nada más estudien. No, métete a la clase de baile, métete a la clase de tenis, métete a la clase de básquet. ¿Qué no te gusta y que te gustaría aprender a hacer? Ah, pues hazlo también. Involúcrate en los primeros tres o cuatro años de tu carrera, en los primeros tres o cuatro semestres de tu carrera. Haz todo lo que quieras hacer en la universidad. ¿Para qué? Pues para que generes esta red y para que generes este, este soporte en todas tus oportunidades o debilidades inclusive, uh -huh. y que se empiecen a volver fortalezas, y también encuentra eso donde eres muy bueno, y trabájalo para desarrollarlo más, porque eso es interesante, no sé si te pase a ti, pero a mí se me pasó cuando estudié ingeniería, y se los digo a mis alumnos, o sea, a mí hay áreas de la ingeniería mecánica que no me gustan, a mí me gusta una área de la ingeniería mecánica, y tuve que estudiar todas las demás para para eh, poder ser ingeniero mecánico, pero al final de cuentas solo me gusta una de esas áreas, si me dices de las otras las aborrezco, no me gustan, no quiero saber ya de ellas, pero sí de lo que me gusta, pues trato de seguirme preparando en eso, y luego complementarlo, porque al final de cuentas les digo pues de nada me sirve ser ingeniero si no eh, encuentro la relación con el sentido humano y con las relaciones humanas y con todo un eh, ente sistémico, porque en las organizaciones están formadas por seres humanos. Si sí. no fortalezco estas áreas, pues no voy a poder desarrollarme dentro de, de una empresa. ¿Qué tan importante es el desarrollo de estas habilidades blandas para tener una marca personal fuerte? Es fundamental, David, es, es, realmente es fundamental, y es lo que yo les decía a mis chicos, realmente tú como recursos humanos no buscas solamente al, al experto en cierta área, buscas que esa persona también tenga buena actitud, que sepa trabajar en equipo, porque realmente... El éxito de las organizaciones no es una sola persona, es un conjunto. Si cada uno hace bien sus, sus actividades y si, si saben trabajar en equipo, si utilizan esas eh, habilidades interpersonales en donde, si no, no coincido contigo, pero sabes que nos vamos poniendo de acuerdo y siempre utilizar esa comunicación asertiva. Buscar un equilibrio, no saber decir, a veces decir no porque también se vale decir no, no, también poner límites y evitar esas relaciones tóxicas. Yo les digo a mis alumnos, buscando todo esto vas a lograr tener éxito en tu vida profesional, porque realmente las empresas están buscando eso, están buscando personas que realmente cubran todos esos aspectos de la vida. Y, es de, y como dices, no solamente los ratones de biblioteca que pueden sacar 10 en todo, pero a la hora de interactuar y de relacionarse, no saben relacionarse, no saben expresarse. Cuando les toca hablar en público, les cuesta mucho trabajo. Todo eso lo tienes que ir desarrollando para que realmente tengas éxito en tu vida profesional y la empresa diga, ¿sabes qué? Yo no quiero que se vaya nunca. Porque realmente me está dando los resultados y mis equipos de trabajo, mis líderes, colaboradores, realmente están trabajando en ello para obtener el resultado que estoy esperando. Entonces, es fundamental que vayas complementando tu marca profesional. Y te digo, no solamente puros conocimientos, puras habilidades, no, todo, todo va, va de la mano. Y esto te va a dar el resultado que si lo pones en corto plazo, medio, medio año, o a medio, a, a, a, a, a mediano plazo de uno a dos años, o a, o a largo plazo en cinco años, realmente eso es, es lo que te va a generar éxito. Y, como dices, no sentarte en tus laureles, ir trabajando y ser retador. Ya habrá una etapa de tu vida en donde veas todos los resultados y disfrutes de ellos, pero tenemos que ir trabajando poco a poco para que estés posicionado en donde tú quieras estar. Retomando esto, eh, y creo que es algo fundamental, ya lo hablamos con esto de los youtubers, pero también lo pongo eh, en algo de, de un contexto que les gusta también a los chicos, que es el deporte. Al final de cuentas, los grandes deportistas y su posicionamiento de marca lo han hecho a través del tiempo y a través del trabajo y el esfuerzo. O sea, los resultados, muy poca gente se viraliza ahora con estos temas eh, por una ocurrencia o por una... O por un hecho fortuito. O sea, y sí llega a ver, pero qué pasa después, o sea, pues después pierde esa, esa popularidad, es, eh, eh, eh, esa persona. Pero en cambio, por ejemplo, los deportistas, Cristiano, Messi, este Verstappen, Hamilton, no sé, se me ocurren muchos de, deportistas, lo han hecho a través del trabajo y del esfuerzo. O sea, nadie se pone a ver toda la historia que hay detrás. Claro. Y para el posicionamiento de marca, siempre hay una historia detrás que va a generar esos resultados. ¿Qué podemos hacer si estamos empezando en esto? Como para decir, voy a dar mis primeros pasos, mis primeros pasos para ir, ya, ya me dijiste aquí diferenciarme, la parte del autodiagnóstico, la parte del FODA, el test de personalidad, pero así como diciendo, a ver, paso uno, voy a... Trabajar claro. esto. Lo primero, ¿tienes objetivos? Lo principal en todo, primero ponte objetivos claros. ¿Qué buscas? O sea, si tú estás en la prepa, ¿cuál es tu objetivo? Ok, ¿en tres años quieres entrar al TEC o te quieres ir a otro país? Entonces, lo principal siempre es tener objetivos claros, a corto, mediano y largo plazo. Una vez que tienes esos objetivos Busca que tus conocimientos impacten en ello, ¿no? Busca esas competencias que te hacen diferente a los demás. Busca ese diferenciador. Y una vez que tengas esto, visualízate en dónde quieres estar para que ese objetivo lo logres. Tu público primario serían pues tu familia, es lo que les digo a los chicos. Hay un libro que es muy bueno y se los recomiendo a todos, es Imagen, Actitud y Poder, de Lucy Lara. Lucy Lara, ella es directora editorial de revistas muy, muy prestigiosas como Glamour, y Fashion. Ella, cuando empezó su vida profesional, fue a tocar puertas y ella buscaba determinado puesto. Cuando empezaron a conocerla y todo lo que sabía, le dieron el puesto de directora editorial, ¿no? Y ella da un consejo fundamental, siempre visualízate y vístete, ahí sí es importante para la oportunidad que puede llegar en cualquier momento. Entonces les decía a sus chicos, siempre sé muy profesional, porque el día de mañana no sabes si en la boda, eh, en la fiesta... Eh, eh, en, el, en la misma actividad laboral puedes conocer a alguien que te puede abrir ese, esos caminos, ¿no? Entonces es fundamental que tu imagen profesional vaya acorde a lo que tú estás buscando, ¿no? Y ella decía, ¿saben qué, chicas? Vístete como en al, al el trabajo que deseas, ¿no? Si, si el día de mañana quieres ser gerente, pues hay un dress code también, ¿no? No vas a ir de pants, o sea, eso, hay diferentes tipos de dress code, un ejemplo, si eres atleta de alto rendimiento, pues no vas a ir de traje, sino tienes que ir con ropa cómoda, eh, calzado cómodo, si vas a estar en áreas de mantenimiento o de alto impacto, pues también el dress code va a ser pues tu casco de protección, eh, ropa no, eh, no flamable, eh, calzado específico, si buscas puestos ejecutivos o directivos, pues el, en el caso de los, de los caballeros, pues siempre el traje nos viste mucho, ¿no? Yo les digo mucho a los chicos, porque me dicen, oye, pero ¿puedo usar o no corbata? Si, si buscas una imagen más profesional, siempre utiliza algo más formal y la corbata es un, es un elemento muy bueno para los chicos. En el caso de las damas, pues puede ser un traje sastre, eh, el vestido eh, negro corto, que también es un clásico, pero siempre visualízate y donde estés, que realmente digan, ay, sabes que esa persona se ve muy profesional, porque les digo a los chicos, hay un efecto, David, que se llama el efecto halo. Este efecto es un sesgo cognitivo y, y, y ha evolucionado a través de, de toda este, esta etapa del ser humano. En el caso, cuando estaban los hombres de las cavernas y cuando se tenían que alimentar o tenían que cazar, pues realmente este, este sesgo cognitivo, si veían un animal que los iba a atacar, pues corrías, ¿no? O tratabas de defenderte. Este efecto surge mucho para tu marca profesional. Es que te juzgan por lo que ven. Si el día de mañana tú te vas a presentar a una entrevista de trabajo, ve lo más impecable posible. ¿No? Y te digo, evita fumar o tomar mucho café porque también el olor impacta con el reclutador. Entonces, si tienes una imagen profesional en donde al reclutador le va a tomar siete segundos para darse una imagen de ti, entonces esos siete segundos hay que causar impacto, ¿no? Tu imagen profesional te va a ayudar los conocimientos, porque cuando te vayan preguntando sobre tu CV y vayan validando que realmente tú defiendes muy bien tu información, eso también va a impactar en buena imagen profesional. Yo les digo a mis chicos, ¿qué pasa cuando tú redactas un correo mal o cuando mandas un WhatsApp con faltas de ortografía, que te comen las palabras o tienes mala redacción? Eso también impacta en tu imagen profesional. Entonces les digo, Chicos, hay que sacar ventaja porque si sabes que tú eres un, un producto que estás vendiendo y si el día de mañana un reclutador quiere tener al mejor candidato, ten una imagen impecable. Y te digo, tiene que ver con tu apariencia porque se sí ayuda pero también va, te va a ayudar tus conocimientos, cómo te vas a relacionar, cómo, cuál es la actitud ante determinada situación, ¿no? Y la sonrisa es fundamental. La, a veces nuestros padres nos decían, una sonrisa y un buenos días, buenas tardes, buenas noches, impactan mucho. Entonces hay que ser conscientes. A mí me pasaba que yo como reclutador a veces veía gente que llegaba a mí y de malas, y, y, y, me decía, y yo le decía, bueno, ¿a qué trabajo? Bien? No, pues yo no sé. Yo acá traigo mi, mi, mi, mi carta de, de, de solicitud de empleo. Yo, pues, quieras o no, tienes que causar buena impresión. Entonces, es fundamental. Todo, todo es un conjunto. Y si sabes que son siete segundos para que el reclutador le generes un buen impacto, utiliza todo a tu favor. Creo que... Eh, esta parte es fundamental, ¿no? Yo también eh, normalmente, y me parece algo muy rutinario y que le digo a los a alumnos, empiezo a hacerlo y verás que va funcionando, o sea, de repente sonríele a la persona, haz contacto visual con ella y cualquier persona que veas en tu paso en el campus, por ejemplo, yo... Te digo, llego y saludo a los de intendencia, saludo a los que me encuentro. Y te vas a dar cuenta que hay mucha gente que inclusive hasta se voltea como para no quererte saludarle. Sí. Pero es, eso habla bien de ti, al final de cuentas. Te van a conocer porque precisamente esta, eres una persona educada o es el juicio que hacen, es una persona educada, es una persona amable que siempre está este, al pendiente de, de saludar, de ver cómo estás, ¿no? Y no es por quedar bien, le digo, sino porque habla de ti. Primero, le digo, a lo mejor primero lo haces actuando, porque eso es normal. O sea, cuando tú vas generando ciertas actitudes nuevas y estás generando nu nuevas eh, redes neuronales, pues a lo mejor requieres actuar, ¿no? O sea, una sonrisa a lo mejor primero es fingida, pero después te va a salir de forma natural. ¿Por qué? Porque ya hiciste la conexión neuronal para hacerlo, entonces, eso empieza a generarte una forma de percepción de los demás hacia ti que te va a ayudar mucho. Sí. Y, y me parece increíble que llegues a, un, a pedir un trabajo, una entrevista y llegues de esa manera, ¿no? Al final de cuentas yo les digo también eso, o sea, tienes que llegar limpiecito. O sea, si llevas barba y bigote está bien, pero recortado, que se vea as aseado y con una sonrisa y con la puntualidad. Y Uf. conociendo... Y teniendo una posición de certeza, para mí una posición de certeza es cuerpo recto, este con una mirada, eh, contacto visual y cuestiones de este tipo, no voy a llegar todo agachado, todo este nervioso, ¿no? Porque se nota, ¿no? Sí, claro. Yo les decía, puntos claves, lo primero, tu puntualidad. O sea, muchos dicen, no, es porque los mexicanos llegan impuntual. ¿sí? Es algo que tenemos y que tenemos que trabajar. Si te citan a las ocho de la mañana, trata de estar a las ocho de la mañana. Tómate cinco minutos antes por si tienes que hacer una escala técnica, si las chicas tienen que retocarse algo, pero que tu puntualidad hable por ti. Porque un reclutador también impacta, o sea, si, si te dicen a las ocho y llegas ocho y media, el reclutador, pues va a tener su agenda, ¿no? Entonces te va a decir, pues, ¿sabes qué? Muchas gracias. Entonces, Puntos importantes, tu puntualidad. Otro punto importante, la actitud que llegues, con la actitud que llegues, ¿ok? Si tienes, si puedes llegar a desbozar una sonrisa, siendo atento, empático, que tu lenguaje corporal se abra, ¿no? No llegar jorobado, no llegar de malas, frunciendo el ceño, ¿no? Todo el lenguaje no verbal, en una entrevista cara a cara, el 93% es lenguaje no verbal. Entonces, si sabes que... Somos, inconscientemente juzgamos a las personas por cómo, cómo, que cómo aparentan, pues sabes que hay que trabajarlo. Y yo les decía a mi chico, si el día de mañana tienes una entrevista y estás muy nervioso, porque es normal. Todos tenemos miedo a, a enfrentarnos a cosas a lo desconocido, pero es de valientes enfrentarse a la situación. O sea, un cobarde es el que realmente dice, sabes que no, yo no le entro. El valiente es, aunque tengas miedo, te tienes que enfrentar, ¿no? Entonces es importante, si vas muy nervioso, si sudas mucho, empieza a practicarlo. Si tienes la posibilidad de con tu papá, con tu amigo, con tu hermano o con un espejo, checa cómo es tu corporalidad. Tres puntos importantes, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, todo lo que expresas con tu cuerpo y el lenguaje paraverbal. cómo suena tu mensaje, los silencios los ritmos, eso es importante, el reclutador inconscientemente todo lo va a absorber y si tú ya eres consciente de esto, tienes que sacarle provecho, es importante, entonces te digo, lo principal es tu puntualidad, la actitud, que lo que tú estás poniendo en tu CV realmente lo sepas defender, ¿no? Y yo les decía mucho a mis chicos, ok, si pones determinado trabajo, siempre pon los logros, ¿ok? Hice esta actividad y mi logro fue en determinado tiempo siempre utiliza una metodología SMART que realmente sea muy concreta, que, que sea estimado, que sea eh, retador, que esté en tiempo y que sea alcanzable, ¿no? Entonces, realmente que todo lo que tú estás expresando en tu CV lo puedas defender de buena manera para que el reclutador diga, ¿sabes qué? Este cuate domina. Domina lo que me está poniendo, porque les digo, no, no pongas contenido falso, porque lo va a notar el reclutador y cuando te pregunte, oye, ¿y cómo haces para utilizar este programa o para utilizar esta habilidad? Pues te puedes quedar todo apanicado. Entonces, no... Tú sé defender tu CV y una vez que puedas defender tu CV, siempre esa actitud a la apertura. No llegues luego diciendo, ¿sabes qué? ¿Cuánto voy a ganar? No, no, no. Ya habrá momentos que el reclutador te va a decir, ¿sabes qué? La percepción asalarial es tanto, pero que vean que tienes ese deseo y esas ganas. Y me decían, oye, profe, pero ¿qué pasa si yo no tengo eh, experiencia laboral? Y les decía, bueno, checa bien... Si has trabajado con algún familiar, ah, no, pues sí, ¿sabes que Mira, mi papá tiene una empresa en donde yo le hago tal cosa. Le digo, eso también te sirve de, de experiencia profesional, porque el reclutador va a validar que cuentas con ciertas habilidades que no lo puede obtener otra persona. Y entonces es todo cuenta, todo cuenta, David. Les digo, si tienes experiencia en el extranjero, algún intercambio, actividades de life todo te va a contar semestre y semanas de todo va a contar y te va a nutrir y te va a complementar para tu marca profesional. Y, y esto es relevante eh, desde ese punto de vista. Hay veces que no eh, consideran experiencia profesional, pero hicieron un proyecto de servicio social donde hicieron una campaña y encontraron eh, y reclutaron una cierta cantidad de dinero una cantidad de... De bienes eh, de alimentos y cuestiones de ese tipo para donarlo a, a una institución hicieron una campaña, es decir, y cuestiones de ese tipo no lo llegan a ver como algo eh, orientado a objetivos smart ¿no? como dices tú, mm -hmm. el resultado de este proyecto fue la obtención de tanta donación en especie o en dinero, o el resultado de este proyecto de semestre tech o de semana y, o de prácticas profesionales fue la reducción del scrap en la empresa en un 5% o el ahorro de tal tipo. Y entonces yo también siempre les digo, oriéntalo en ese sentido y ponle experiencia profesional. Ya si el reclutador te dice que cómo fue tu experiencia profesional seis meses, y ah, hiciste prácticas. Sí, bueno, pues ya le dices que son prácticas, pero tú le puedes decir trabajé en tal empresa de tal a tal fecha y este fue el resultado que obtuve de lo que estuve aplicando ahí. Y ya es muy conciso, le digo, y es muy eh, claro que está orientado al resultado, no a la empresa, sino al resultado que obtuviste ahí y que, que trabajaste. Tú, tú mejor que nadie sabes que trabajaste en ese, eh, en ese proyecto, y eso fortalece tu currículum, porque ves que me parece algo que debemos de trabajar en las universidades y en las escuelas, de que vayan eh, trabajando y diseñando y monitoreando su currículum, pero desde el principio para que se vayan dando cuenta cómo va incrementando y vayan teniendo también ese poder de seguridad de lo que están haciendo para construir su marca personal y profesional. No sé si quieras dar algún punto para cerrar también tus redes de profesionales y, y personales para que te contacten los que estén interesados en poder desarrollar esta parte que te apasiona y que te gusta y que sé que a cualquier asesorías con mucho gusto. Con todo gusto, David. Pues sí, mira, punto importante y les digo a los chicos, no se desesperen. O sea, si ya eres consciente que, quieres, que tú eres una marca profesional, no pienses que vas a obtener resultados en uno o dos días. No, a partir de hoy, póntelo como objetivo y ve trabajando poco a poco. No te desesperes. Roma no se hizo en un día. Fue, lo fueron construyendo y vas a obtener esos objetivos importantes y siempre tener un rubro de vida. No vayas hacia la nada, sino que tengas objetivos muy claros y dónde quieres llegar, en uno, en dos, en cinco, en diez años, cómo quieres que sea tu calidad de vida, cómo quieres que sea tu vida profesional, ¿no? Y una vez que eres consciente de esto, ve trabajando, no te eches a los laureles, es poco a poco, y como te digo, sé consciente que si todos somos una marca, ¿qué estoy haciendo hoy? Que no me está dando ese resultado, y que la gente me está viendo de una forma que yo no quiero, ¿no? Eso sería como para ir cerrando, David. Mis redes profesionales, estamos en LinkedIn, me pueden buscar como Armando Verdín Hernández, también tengo un canal de YouTube, me gusta mucho La Trova, ahí estamos como Armando La Trova, y y ahorita vamos a estar en Milenio con todo gusto y con todo orgullo. Así es, David. No, pues excelente, Armando. Sigan el canal, a los que les gusta la trova, pero también contacten a Armando si tienen dudas, si tienen con algo. Con todo gusto, ¿eh? Con Un experto gusto. en esta área donde les puede ayudar, a asesorar, a trabajar este branding personal, y que creo que si lo sabemos trabajar desde muy temprano, nuestro posicionamiento cada vez va a ser mayor y vamos a lograr los objetivos y las metas y los sueños que tengamos entonces, eh, te agradezco mucho tu tiempo, fue una eh, de, uh -huh. de, de mucha valía para todos nosotros, pero a la vez muy contento de recibirte y de desearte mucho éxito en tu nueva etapa profesional, estamos muy contentos de que vayas para allá al <risa> y que estemos eh, eh, muy, muy eh, bien representados contigo por allá estaremos siempre en contacto, te invitaremos en alguna otra ocasión todo, con todo gusto gusto. y eh, pues les agradezco mucho a todo el público por su atención. Si tienen comentarios o preguntas, no duden en ponernos ahí en las redes sociales y nos vemos el próximo viernes en Conciencia Tech. Que tengan un estupendo fin de semana y nos vemos el viernes. Perfecto. Feliz fin de semana. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Y con todo gusto, David. Esto fue Conciencia Tech. El espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.